Bye. Son las 22 y 10 en territorio nacional. Sean bienvenidos a Irreverentes en este martes, donde, bueno, estaremos discutiendo lo que parece ser, por el momento, el desenlace de, una confl de un conflicto que venimos siguiendo ya desde hace más de un mes. José García, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, eh, Andrés. Buenas noches a los compañeros presentes. Mm, estar contento y feliz de acá, aunque un poco triste por la derrota de Irán y de Ecuador. <risa> ¿Qué tal, Mauricio Zárate? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Hola a los contertulios y hola a todo el, todo el público de Avellala. Alén Kisber, muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés, caballeros, señor? Buenas noches, público de Avellala. Gracias. ¿Y qué tal, Javier García? Muy buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, José. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, público de Avellala. Y felicitar a las compañeras Natalia Linares y Valeria Duarte que estuvieron una, hoy, hoy día una tremenda exposición en el Nayrahuir. Perfecto. Mandamos un saludo a nuestras compañeras que hoy día bueno, no pudieron asistir. Bueno, como les iba mencionando, hoy día la Cámara de Senadores sancionó, aprobó y remitió al Ejecutivo, o sea, al presidente, el, la ley que va a viabilizar el censo el 23 de marzo del 2024, ya prácticamente para ser promulgada, tal y como había sido, vamos a decir, la salida que se halló en Cámara de Diputados por sugerencia de Tuto Quiroga, de la oposición y también recibida por parte de la banca del movimiento socialismo y que bueno, se da este desenlace, pero sin duda eh, podríamos decir que hay un reacomodo de las fuerzas políticas a nivel nacional, hemos observado en las semanas pasadas que hay una, algo que está pasando con el fenómeno camachista, se ha visto debilitado, se ha visto fortalecido. ¿Qué ha pasado con las fuerzas, las clases sociales en Santa Cruz? Ahora, nuevamente, después de, yo diría, casi dos años, la discusión política y la, el, la pulseta política ha vuelto a la cámara, a la, al órgano legislativo, a las cámaras de senadores y diputados, lo cual creo que es una novedad. Y bueno, ahí hay mucho que reflexionar en torno a qué sucedió y, bueno, qué pasará al respecto. Vamos, por favor, con nuestra nota y empezamos con la discusión. Se ha aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación. Bueno, hemos aprobado un proyecto de ley que no vulnera absolutamente nada al decreto supremo 4824 que fue elevado ¿no? por el nuestro hermano presidente. Me sorprende escuchar y decir, solo es un recordatorio. O sea, que a todos los proyectos, de, a los decretos de ley del presidente vamos a tener que sacar una ley recordatoria. Se está premiando a vulneración de miles de derechos humanos. ¿Sabes cuál es mi temor y parte de mi razonamiento? Dice que esto en 2024 va a empeorar. Creo que estamos perdiendo autoridad como Senado. Pero estoy confundido, nuevamente me pregunto, creo que hoy día, con la disculpa del caso, nació una nueva bancada, no sé ¿cómo se llamará? Creo que marcamos la diferencia en un país que necesita reconciliación, en un país que necesita una nueva forma de hacer política. Hemos unido fuerza para poder aprobar y sobre todo que se pueda pacificar el país. Recordemos que el proyecto de ley fue presentado por la diputada Daisy de Choque del MAS y complementado en la Comisión de Constitución de Diputados, en consenso con las tres fuerzas políticas. Estamos convencidos... ...de que los contenidos del Decreto Supremo 4824 están en vigencia desde el momento en el cual han sido promulgados en estricto apego a lo que señala también nuestra Constitución Política del Estado en el régimen de competencias. La norma ya sancionada, que deberá ser rechazada o promulgada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al usarse en los plazos constitucionales, no afecta a la fecha del censo, 23 de marzo de 2024, definida por el Decreto Supremo 4824. Muy bien, antes de pasar la palabra a los irreverentes, reviso un poquito lo, las cifras que se vieron. En el Senado fueron 22 votos a favor de la ley de los 36 senadores que eh, componen la Cámara de Senadores, eh, siete que aprobaron, eh, fueron 7 los del oficialismo que aprobaron esta ley. Y eh, se requería, pues, de 21 votos, ¿no? Fue exacto. En Cámara de Diputados tenemos que igual con más de dos tercios fue aprobada la ley, que fueron 92 votos los que estuvieron a favor y hubo eh, del 119, 11 fueron abstenciones, gente que decidió no votar, y 18 que eh, estuvieron en contra. Podemos decir, bueno, que la ley pasó en ambas cámaras, pues, con bastante holgura. Ahora sí, Alenquiz, ven, por favor. Oh. A ver, eh, solo para empezar, algunos detallitos. Uh -huh. eh, toquemos el tema de partidos, la actitud del señor Losa y obviamente la presencia del, de la INE, del INE ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, señor Losa, y me pareció interesante, me siento confundido, dijo, y, y creo que realmente está confundido, no lo dijo discursivamente porque se rascó la cabeza y, y como que, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Soy senador o soy dirigente sindical? ¿Soy activista político o defiendo a un sujeto? Entonces, esa actitud es lo que él mismo dice. Estamos perdiendo... ¿Qué dice? Perdiendo... Autoridad. Autoridad. autoridad. La pregunta es, ¿algún momento tuvieron autoridad en los últimos meses o en, la, o en esta última gestión? Yo creo que no tuvieron ningún tipo de autoridad. La solución, la, impu, el, el, la propuesta de ponerlo al debate en la Cámara de Diputados y Senadores, el conflicto del censo y aprobarlo con un proceso de ley, eh, no ha sido una propuesta de ninguna de las bancadas, ha sido gracias a un sujeto del, bueno, un sujeto determinado que dijo, bueno, pongámoslo a, al debate de la ley. Y ese fue el debate. Entonces realmente el Senado y diputados eh, están. Desorientados, mm. están perdidos, están confundidos y obviamente no tienen autoridad. Entonces, eso tenemos que estar conscientes y en función a eso tenemos que estar conscientes que los impuestos que se pagan o de donde salgan sus salarios realmente es un derroche económico que el Estado está haciendo frente o con estas personas. Hablamos de los tres partidos, por supuesto. Siguiente, el partido. Eh, ya, ya, bueno, no sé si los compañeros seguirán defendiendo que el MAS no está fracturado, solo son diferencias discursivas, de imagen y demás. Desde mi lógica, espero no ofender a muchos masistas, el movimiento al socialismo, que no es partido político, bajo el criterio de los compañeros que aquí siempre lo han defendido, es un movimiento, es un instrumento, es un proyecto, pero no es un partido. Entonces, bajo esos criterios, este fenómeno social llamado movimiento al socialismo no tiene el criterio ni la capacidad de generar, concentración orgánica, lo que se llama militancia orgánica, y como tampoco tiene la capacidad propositiva de decir qué está pensando Bolivia ahora. Y en función a lo que se ve ahora, que es una crisis muy evidente, que ha tenido muchas otras de menos evidencia, muestran que su única capacidad como gobernantes de un Estado, Movimiento Socialismo, ha sido gracias a los recursos de, en este caso, dirigidos sobre todo sobre la venta del gas, cuyos recursos han generado ejecución de proyectos como buenos alcaldes, pero no como gobernantes, porque nunca se ha generado un ¿qué es Bolivia? Más allá del discurso constitucional que tenemos que somos pluralistas y demás elementos, pero en su accionar cotidiano no son más que una mirada municipalista. Hagamos obras, hagamos canchas, hagamos escuelas, que esté bien o esté mal, otro debate. Pero esa no es la responsabilidad de Estado. Esa no es la responsabilidad de Estado. Entonces, uh -huh. el Estado... Con el, sí, sí concreto. Uh -huh. El partido no tiene la capacidad. Eh, por último, ¿dónde está el INE realmente? ¿Dónde está? ¿A ausencia de Estado una vez más? Con eso me quedo, Andrés. Eh, Javier. Sí. Eh, yo creo que... Vuelvo a decir algo que he dicho en esta mesa ya varios días. La ley es una formalidad. La ley solamente viene a hacer el, la, la, el acto formal de boda de la derrota de la élite cruceña nada más que eso o sea, cuando la élite cruceña levantó el paro cuando la élite cruceña, cuando Camacho dijo este, bueno, la fecha no es tan importante cuando Cuellar dijo, ah, no, es que hubo excesos en el paro cuando Calvo desapareció de la opinión pública, cuando fueron a tratar de quemar la casa Calvo todo eso es el evento real eh, lo del parlamento es una formalidad, es la elección de ropas para la boda ¿ya? ahora, mmm, dicho eso eh, yo creo que hay algo que tenemos que tener muy claro. El movimiento al socialismo ha llevado a cabo la mayor reforma del Estado Nacional que se ha hecho desde el MNR. Solamente el MNR puede compararse en términos de escala de reforma del Estado Nacional. Reforma educativa, reforma sanitaria, reforma agraria. Señores, Bolivia, el MAS acabó con el esclavismo en Bolivia. El MAS ha sido responsable de que las élites cruceñas ya no tengan comunidades esclavas en el Chaco, Cruceño y en Chiquitanía. Ha sido el MAS el que ha liberado a los últimos pueblos indígenas cautivos. Entonces, todo este proceso de politización es resultado de la obra del MAS. Entonces, esta, esta cuestión de las obras, etcétera, es parte de la gestión pública, pero sin duda que el MAS tiene un proyecto político mucho más grande. ¿Quién decidió abordar el tema de haya? El MAS. ¿Quién decidió, decidió abordar el tema de industrialización? El MAS. ¿Quién decidió, eh, quién logró eliminar la mitad de la pobreza extrema en este país? El MAS. Entonces, en ese sentido, hay una propuesta de Estado. Ahora, dicho eso y, y cerrando, creo, lo que creo que sí es muy importante notar es que hay una ruptura en, los, en la propia derecha. ¿En qué sentido? Mm. Um, si todavía había alguna esperanza de que el movimiento Pitita existiera como algo real, como algo concreto. Eh, esa esperanza ha desaparecido, esa esperanza que tuviera la derecha ha desaparecido. El pitismo como movimiento de distintos sectores agrupados, sectores de clase media, extrosquistas, eh, extrema derecha, esta combinación rara en la que María Galino estaba dándose la mano con Camacho, eso ha muerto, eso ha muerto. Y en ese sentido, eh, lo que queda ahora es lo que quedaba antes. Distintos grupos de oposición articulados desde, desde distintas posiciones ideológicas que se odian más entre ellos que lo que odian al más. Y, pero, eh, y, hay, y con esto termino, lo grave es que en esta... Nueva división, han cambiado también las correlaciones de fuerza. Todo lo que llamaríamos la derecha tibia, la derecha moderada, eh, estos, estos esqueletos del siglo XIX que son los liberales, los centristas, eh, los republicanos, etc. Han pasado a quedarse con un par de diputaciones en el parlamento y no existían en las calles. Lo que existe en las calles son movimientos paramilitares de extrema derecha y un par de sectores sociales que están peleados con el MAS. Todo lo demás no existe. Mauricio. Súper. Eh, antes, porque tengo que decirlo, María Galindo nunca se dio la mano con... Con Waldo, perdón, con Waldo. Sí, sí, <risa> sí es sí, amigo de Waldo. Rosa, rosa, bastante sí, diferente. Con Camacho, sí. Bastante diferente Waldo y, y Camacho. Eh, sí, a ver. Hoy eh, día escuchaba o leía que Gabriela Montaño, la, la, la ex senadora y ex diputada y ex ministra, Gabriela Montaño decía que esta... Que el, el, todo el conflicto del censo demostró una oposición hiperfragmentada. Y, y no pude evitar reírme, porque literalmente esta es la segunda muestra, esta es la segunda muestra de grieta, de ruptura del movimiento al socialismo, pero de manera ya extremadamente clara. Primero tuvimos los, los impresentables gritoneos en, el, en, en la asamblea legislativa, donde se empezaron a gritar por el tema de la elección de del Presidente de, de, de Diputados, jerjes Mercado. Y después tenemos esto, donde, donde empezaron a llamar traidores de un, de un lado a otro, empezaron a, a, a decir que eran aliados de, de Camacho. Yo entiendo que todo partido político tiene, tiene cierto tipo de, de disidencia, tiene cierto tipo de... pero gritarse traidores, no sé si es simplemente una disidencia normal en un partido político, ¿no? Me parece que no. Yo creo que es una ruptura del movimiento socialismo, pero que mm. ya está totalmente clara. Y Clara muestra de eso. No creo si fue Losa quien lo dijo, eh, cuando dijo, quien haya dicho, eh, no sé de qué, qué nueva bancada hay, no sé cómo se va a llamar, de qué partido va a ser esta nueva bancada, refiriéndose a sus colegas del MAS. Entonces, eh, está bien, démosle palo a la oposición, muy bien, pues, siempre se le da palo, pero hay que ser claros, el más está roto. Entre el Evismo y el, entre el evismo y tal vez el masismo, ¿no? Porque yo creo que yo creo que el masismo real tiene una lógica, el, el masismo de verdad tiene una lógica, desde mi punto de vista, al menos pretendía tener una lógica de renovación. Y ahora uno lee renovación es traición. Entonces, bueno, parece que, parece que el ya está fragmentado el más y eso es un punto bien importante, sobre todo considerando que yo creo que el 2023, sobre todo a mediados del 2023, ya se van a ir perfilando los temas de candidaturas. Pero, pero es clarísimo, ¿no? Como, como, como, como, sí, como último punto, me da muchísima curiosidad si va si el presidente Arce va a promulgar la, la ley antes o después del Silala, del resultado del Silala, que, que bueno, todos sabemos... José. No bueno, creo que eh, en una lectura humilde de lo que es el, el movimiento del socialismo, claramente lo podemos encontrar una definición que plantea el propio Marx y Bakunin cuando hablan de la Internacional, que es un partido de la clase obrera. El MAS es el partido de los movimientos sociales. Esa ha sido su nota desde el 2002, lo ha demostrado del 2005 en adelante que tiene disidencias, yo creo que es el único partido que tiene un espacio de debate, acalorado, con muchas intenciones, con muchas expresiones, claro, como es el pueblo, acalorado. Pero que eso no, no necesariamente implica una ruptura. Yo, por lo menos, creo que no se puede hablar de una ruptura. ¿Por qué? Hemos tenido un problema con Félix Pazzi. Recordemos cuando se salió del partido, miembros que trabajaron con Félix Pazzi. Y el MAS no murió. Y eso fue en el 2015. Se tuvo ruptura con diferentes miembros que habían apoyado en su momento al MAS y que no, no siguieron en el MAS. El MAS siguió y siguió siendo mayoría. Ahora se plantea una división entre el luchismo, entre la renovación. Ahora la oposición saca que el, la oposición conoce mejor al MAS ahora que los movimientos sociales. Es algo, en mi opinión. Eh, cómico porque si nos fijamos el más es el único partido en el que puedes oponerte a las posiciones de altas figuras y no tener riesgo, como en creemos de perder Curul con, el, con la parte de USS UC, UC, sí, el UCS, uh -huh. y que los manden a callar, como el caso de Andrea Barrientos ¿se imaginan ese grado de disidencia en un partido en el MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada? Cuando Ñuflo Chávez se peleó con Gonzalo Sánchez de Lozada, un miembro que había sido parte de la guerra civil del 52, lo mandaron a volar. Y ni siquiera fue una pelea abierta. El MAS no. Es el único espacio en el que pueden debatir. Y este intento de fractura, que se viene señalando que el MAS tiene fractura desde el 2005, que Álvaro iba a golpear a Evo, esa fue la excusa que planteó Carlos Valverde para el caso del separatismo. Y sigue siendo el partido más grande de este tiempo. Entonces, habría, si queremos preguntarnos si el MAS tiene un problema o no, veamos las bases. Se posicionó eh, la cabeza de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. ¿Quiénes asistieron al evento? Evo Morales y David Choquehuanca. Los dos dieron discursos. Evento en Peñas. Luis Arce y Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza. Entonces, vemos en las bases una unidad. Vemos el pacto de unidad. Hay una posición clara. Y el favor que hace en ese sentido la oposición es se embarra derrota tras derrota. No pudieron frenar la ley de restitución de derechos laborales contra toda la amenaza que hizo Rodrigo Paz señalando que las empresas privadas iban a irse del país por esta ley solo por defender el derecho de los trabajadores. Y ahora con el fracaso de los 31, 33 días, 33, 34, ya, ya perdí la cuenta. De, Tre, fue 36. Ahí, 36 clavados, uh -huh. 36 días de fracaso. Y eso, ¿desde no se quiere ocultar? El más está dividido. Lo que no, no se quiere decir es cómo la oposición no es capaz de encontrar un norte. Su federalismo no termina siendo un norte. ¿Y quién lo dice? No un, un paseño, un orureño. Uh -huh. Lo dicen dirigentes gremialistas que habían estado en los 21 días de paro en Santa Cruz. Es decir, gente que había creído en el 2019. Esa gente dice, esto no funciona. La gente que le ha metido piedras a la casa de Calvo. Esa gente la que te dice que no hay norte. Entonces la derecha, ¿cuál es un norte? El mismo que ha tenido los últimos 16 años. Tratar de refracturar al más. Bueno, aquí un poco la, la discusión está girando en torno pues, a la recomposición quizás del MAS, a ciertas eh, alegaciones que se hicieron en la Cámara de senadores por parte de Losa, por parte de otros senadores. Eh, Personalmente yo creo, y ahí, y ahí yo les pregunto, que yo creo que el reacomodo de ambas cámaras no es simplemente del el movimiento socialismo. ¿no? Estamos hablando, y aquí lo hemos mencionado, de que creemos tiene dos alas, una más cercana a UCS, del alcalde Johnny Fernández en Santa Cruz, una más cercana a Fernando Camacho, que incluso a veces la de UCS ha votado en contra de la, de la camachista, por así decirlo, posiblemente debido a que va a haber una carrera electoral entre ambos líderes cruceños ambas bancadas tal vez se separen más eh, comunidad ciudadana creo que se está viendo como la bancada más unificada a mi parecer ahí, ahí lo pongo también a cuestión suya eh, y el movimiento socialismo y aquí igual no todavía en política puede pasar mucho puede que esto sea un calor del momento de esto de la ley, las distintas alegaciones pero ese creo que es significativo y creo que es importante señalarlo el movimiento socialismo tiene más del 51% en la bancada, pero los números que se han mostrado en esa de esa elección dan, eh, le reducen, vamos a decir, su mayoría que tiene del 51, eh, del 51%. O sea, pienso que el llamado a la unidad del movimiento socialismo no solamente es una cuestión ética, sino es una cuestión de gobernabilidad. De eso, Ramen, yo pienso que sí. No se discuta a profundidad lo que está sucediendo, realmente se, se, se pone en riesgo que sea una, una asamblea legislativa altamente fragmentada, y les digo, en las, en las distintas tiendas políticas, y eso tiende a ser un, muy difícil, por ejemplo, para aprobar distintas leyes. O sea, aquí estoy apelando un poco a su lectura política en torno a esto de la reconfiguración este, política que está pasando, que yo creo que es una realidad. Vamos primero contigo, Javier, por favor. Ya, yeah. um, hablando sobre el nivel de la reconfiguración política al interior del MAS, empezando por ahí para ir luego con las otras bancadas, yo creo que algo que tenemos que entender y es fundamental es lo siguiente. Disputas por personalidades hubo varias veces al interior del MAS. Eh, incluso en el periodo en que hubo una continuidad con Evo Morales Había unas disputas entre, entre liderazgos regionales uh -huh. eh, Por dar, digamos, algunos nombres muy antiguos Que ya no son polémicos ahora Isaac Ábalos, eh, Félix Pastri. O sea, ese tipo de enfrentamientos siempre ha habido en el MAS Pero lo que ha logrado el MAS Es una continuidad en la convicción de, los de la causa de un gobierno popular Hay diversidad ideológica pues, en la consecuencia de un gobierno popular ¿Por qué menciono eso? Porque yo creo que no hemos llegado a una ruptura ideológica y no creo que haya elementos para hablar de una ruptura ideológica. Y mientras eso no haya, eh, estas disputas entre personalidades pueden tensionar el movimiento, pues no lo van a fracturar, como voy a enseñar a José. Ahora, eh, dicho eso, las disputas por personalidades ahí existen y representan un riesgo y se tiene que dialogar siempre apelando a lo que tú mismo has señalado Andrés uh -huh. Sí, la unidad es un, no es solamente un principio ideológico vago es una condición estratégica uh -huh. los peronistas lo han mejor que antes la razón por la que el peronismo es la fuerza política hegemónica en Argentina desde hace 80 años es porque apelan al principio de unidad y en ese sentido yo creo que ahí deberíamos aprender algo de los compañeros argentinos ahora mmm, dicho eso yo creo que la razón por la que la que por la que la bancada de Cremo se ha fracturado, es que en realidad la élite cruceña está en un, está en un, en una, en un colapso moral, ideológico y político de dimensiones eh, absolutas. El, el comité cívico había construido una hegemonía política en Santa Cruz desde hace varias décadas que le permitía un control militar sobre el departamento de Santa Cruz a través de grupos paramilitares y la cooperación local de los cuerpos de policía y militares locales. En ese sentido, la élite cruceña, aunque hubiera cambios en el gobierno, pasamos del capitalismo de Estado del MNR al neoliberalismo, a luego pasamos al Estado Plurinacional, en los tres casos Santa Cruz seguía siendo un lugar aislado en el cual la élite cruceña operaba bajo sus propias normas. Um, una idea que me pareció muy interesante en ese sentido es decir que en Santa Cruz nunca acabó el banco. Cerato. El banserato continuó como de forma permanente de los 70 hasta ahora. ¿ya? Ahora, ese, ese capital de 50 años, Camacho, eh, no sé si inspirado por algunas sustancias particulares, decidió quemarlo en tres años y medio. ¿ya? Eh, rompió la alianza histórica, el control histórico que tenía el Comité Cívico sobre la Alcaldía lo rompió, lo destruyó. El alcalde Johnny Fernández, que había sido alcalde antes, y que antes no se le hubiera ocurrido desafiar al Comité Cívico, ahora se siente en la libertad de desafiar el paro que convoca el Comité Cívico. Mm -hmm. Ruptura número uno. Ruptura número dos, se peleó con las cámaras empresariales y con estructuras sindicales. Se, la, la CAINCO, como decía muy bien Mauricio, no quería apoyar el paro. La CAO no apoyó el paro, y de hecho se desligó de las movilizaciones en cuanto se, se puso el, el bloqueo de las exportaciones. Entonces, las cámaras empresariales se han desligado. Obviamente hay empresarios individuales, obviamente. Pero, eh, aparte de eso, se ha roto la relación la René Moreno y la UGRAM. Eso es terrible, eso es terrible para, San, eh, para la élite cruceña, sobre todo porque la UGRAM es históricamente el lugar donde surgió la izquierda en Santa Cruz, es decir, donde la izquierda cruceña empezó a hacer, tomarse fuerza en la universidad pública, en la René Moreno. ¿Cómo lograron acabar con eso? Con sangre. Cuando los uh, paramilitares de la Unión Juvenil Cruceña mataron a, los joven a las juventudes de izquierda en el golpe de Banzer, fue un pacto de sangre para tratar de mantener el control de la universidad, algo que nunca pudieron hacer con la onsa Pero ahora han perdido de nuevo la universidad después de 50 años. Entonces, Aparte, Camacho ha quemado todo, ha quemado absolutamente todo, no les queda nada, solamente les quedan los grupos paramilitares, y ahí viene el tema, si yo soy un diputado de Santa Cruz que ahora vivo en La Paz y tengo que quedarme tres años aquí y mi base política se está fracturando en siete partes, ¿a quién le hago caso? le hago caso a Calvo, le hago caso a Camacho le hago caso a Santi Esteban, le hago caso a Costas, le hago caso a Ortiz le hago caso a um, um, a Fernández le hago caso a Cuellar ¿cuál es el líder en el cual me ha, me, hecho, me amarro, me, me sujeto a? y entonces ese caos que vemos en la bancada, en Santa Cruz es todavía mucho peor, es mucho, mucho peor y eso va a tener muchas consecuencias, solo para cerrar uh -huh. en el caso de la sí, sí, no, sí, no, sigue, sí, sigue, sí, para sí, para lo de la comunidad ciudadana Comunidad Ciudadana se aspiró a ser un partido de la clase media, y como toda clase media boliviana, patética y débil. Entonces, en ese sentido, yo creo que la comunidad, la, la comunidad ciudadana siempre tenía un error de apoyarse en la clase equivocada para tratar de transformar el país. Ahora, dicho eso, en tanto la clase media se mantiene con un cuerpo relativamente unificado, sobre todo la clase media tradicional, esta mantiene una unidad aparente. Pues si ponemos cualquier punto que genere división dentro de la clase media, como por ejemplo el tema de federalismo, ustedes creen que las clases medias tradicionales de la paz no son centralistas o como, el, o como por ejemplo temas reproductivos, o sea no sé cuál sería la posición de la comunidad ciudadana sobre el aborto, por ejemplo. ¿no? Cualquiera de esas cosas, dinamita esa bancada en cuatro pedazos. Enseguida también meteremos a la discusión a comunidad ciudadana eh, pues después de este primer corte. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bien, estábamos discutiendo de que, por un lado, el movimiento socialismo mostró una disputa o una discusión aclarada en toda esta, la aprobación de la ley, que hubo votos vamos a decir, no homogéneos, por lo menos en este caso, al mismo tiempo se señalaba de que creemos también está por lo menos dividido, separado en lo que es su bancada hace ya varios meses, y bueno, Javier nos mencionaba de que por lo menos en su base social, empresarial y de organizaciones también está bastante detonado, desarticulado, y que bueno, a lo que hemos visto estas semanas, por lo menos comun comunidad ciudadana no mostró grandes divisiones, pero aquí también yo voy a meterle un poquito más de que eh, comunidad Ciudadana ha perdido cualquier iniciativa ya hace mucho tiempo de presentar leyes o, bueno, o de liderar en realidad la oposición, que le correspondería por ser la mayor bancada de oposición. Pero por lo menos en esa circunstancia del paro de Santa Cruz, hemos visto que nuevamente ha adoptado esta posición de seguir y darle esquina a creemos ya Fernando Camacho en saltar por la ley, cuando bueno, el paro ya se estaba... ...prácticamente agotando, ¿no? Entonces, bueno, ahí para dar un elemento más en la discusión de lo que está pasando a las fuerzas partidarias... ...ahora de que revive nuestra asamblea legislativa. Vamos contigo, Alem. Revive. Eh, no. Uh -huh. Que se arme una fiesta no significa que la discoteca va a funcionar, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, tanto el Senado como la asamblea plurinacional no tienen la capacidad no, no están viendo la articulación y la importancia del escenario político que tienen ellos con la realidad nacional. Comunidad Ciudadana, ya lo dije, no sé si seguirán todavía con su con la bancada con el con las comisiones de autonomías y pueblos indígenas. Han hecho algo, se los han notado, se han hecho visibles en este escenario, pese a que este este partido quería apropiarse de estos dos de estas dos comisiones en función a querer debilitar al movimiento al socialismo. ¿Lo han logrado? El movimiento al socialismo en discurso en estos dos escenarios es más débil, por supuesto que no. Incapacidad técnica, por supuesto que sí. Lógica del mismo Carlos de Mesa, por supuesto. Ahora... Eh... En tanto no haya partidos articulados con principios, eh, estructura, con propuesta y militancia orgánica, obviamente vamos a tener siempre estados débiles y prebendales. Eso es, eso es más que evidente. O sea, el Senado, el mismo, un diputado de Creemos decía, nosotros hemos peleado para que se cambie el presidente de la Cámara de Diputados y en senadores se ha pactado para que el señor Andrónico se, sea de nuevo reelecto. Y nos llaman traidores. En ese discurso los llamaba traidores a los senadores de las mismas bancadas de oposición. En función a eso, como no hay partido, obviamente van a seguir dando vueltas sobre el qué hacemos, el qué hacemos, y esperar a que la sociedad civil se enfrente de vecino a vecino para intentar hacer algo. Y eso no es tener una estructura partidaria. Y esto va aplicado a los tres partidos. Incapacidad política institucional partidaria, de lejos que sí. <coughs> Compañero José decía que el movimiento al socialismo siempre está en un debate amplio y, y que nunca hemos sido capaces de, de votar a la gente. ¿Qué pasó con los librepensantes, señor Álvaro García Linera? porque pensaban diferente qué se les hizo. ¿Qué pasó con el señor Filemón Escobar en la primera gestión? ¿No se lo acusó de ser un infiltrado de la CIA y se lo expulsó? ¿Qué pasó con el señor Lino Vilca? Entre los que recuerdo ahora, ¿no fueron expulsados del movimiento al socialismo? Por supuesto que sí. Entonces, dejemos de, de, de, de romantizar la idealización del movimiento al socialismo, que es uno de los partidos movimientistas. Y al igual que el MNR, al igual que el, muy, del, que el MIR, son movimientistas a intereses personales y a intereses de un caudillo. Por último, eh, para que exista un movimiento al socialismo hubo varios experimentales. Hubo un MRTA donde estaba Filemón Escobar, Fernando Untoja, entre los más importantes, y el señor Cárdenas como un buen traidor se fue al MNR, la UCS, estaba con depa estaba el MIP, y entre todos esos borradores se constituyó, un partido Movimiento al Socialismo que fue la síntesis de todos estos debates, ¿verdad? La oposición, eh, creemos y Comunidad Ciudadana, al no ser partido sino tener nada claro ni propuestas mínimas, son experimentales mm. que aperturan el debate a un nuevo partido que realmente administre el Estado con posiciones más claras y a largo plazo. Vamos, José. bueno eh, En primera aclaración, por si no recordamos ese debate que hubo el 2006 fue el señor eh, Filemón Escobar el que dijo mi mayor error fue haber confiado en Evo y él se salió del partido. Punto número uno. Punto número dos a lo que he señalado no es que ha habido no es que no ha habido peleas internas sino que eso nunca ha fracturado el MAS. Fijémonos qué ha pasado con los partidos. Y ahí sí yo discrepo abiertamente con ¿Ah, alem Se los expulsaba primero. Pues. No se los expulsó. Se los votaba y no se los tomaba. Filemón en no se lo expulsó. Los librepensantes. Los libros pensantes, Vilca. el ejemplo más claro de la que fue la que presidió la eh, Asamblea Constitucional, Rebeca, Rebeca Delgado, ella se salió del, del movimiento al socialismo. Y podemos revisar si se ¿Pero quiere. ¿Qué 2008? dijo el señor Álvaro García Linera? Que no vamos a permitir librepensantes en el partido. ¿Eso no es una forma de expulsar? No. ¿No? no Entonces tú más. te cabes. Si no, no haces lo que yo digo. ¿Cuándo se ha, ha, que se quieras, ha quitado pero un por curul? Favor. ¿Cuándo se ha quitado un curul como se lo ha hecho con el MNR? Se lo ha hecho en ADN. Bien. Te recuerdo que por cada pelea particular que ha habido en el MNR se han formado partidos políticos por eso. Pelea, Siles. Y eso ha sido el partido, si algún partido convencional con militancia ha existido en Bolivia, ha sido el MNR. Es el partido convencional, de modelo de Estado. Como lo podemos encontrar en el caso argentino, en el caso español, en el caso mexicano, casi como el modelo demócrata. Si algún partido ha representado la institucionalidad convencional en Bolivia, ha sido el MNR. Y fijémonos qué ha pasado con los partidos convencionales, con militancia y estructura convencional. ¿Cómo se lo sacó a los liberales del poder? Golpe de Estado. ¿Cómo se sacó a los republicanos del poder? Golpe de Estado. ¿Republicanos genuinos? ¿Republicanos socialistas? Podemos seguir con esa lista hasta el 80. ¿Eso fue bueno y, o malo? Por supuesto que fue negativo. Porque si la única forma de hablar de política es tirando golpes de Estado, yo no creo que eso sea una... Para eso construíamos milicias armadas en todo el país. Digo, si tu única forma de hacer militancia es meter golpes de Estado para pelear con el oficialismo, es que no tienes proyecto de país. Y eso ha sido el fracaso histórico de los partidos políticos en Bolivia. El movimiento hacia el socialismo, con todas las discrepancias y con todos los problemas que pueda tener, no necesita estar metiendo bala a su oposición para que no exista. Puede dialogar, puede hablar. Esa es la diferencia, porque es una militancia y es una forma de hacer la política que viene desde las estructuras sindicales. ¿Cuál es la raíz? Queremos hablar directamente del movimiento al socialismo. Veamos la Federación de Mineros. En la Federación de Mineros se podía tener peleas, conflictos. Tenías presencia de diferentes grupos ideológicos. La COP, la CSUD se ve, pero ninguno se resolvía metiendo tiros. Cosa que la política convencional en este país siempre ha aplicado. La pelea entre el ADN y el MNR se resolvió a tiros. ¿Qué año? El año 74, con el intento de golpe. E ese de... es el problema. Sus ejemplos negativos siempre van más allá de los 80. No hay nada contemporáneo. Es, hay la diferencia. No sé. Ah, bueno, la Bueno, El otro ejemplo podemos poner cuando se pactó entre los diferentes partidos para hacer gobierno, porque ninguno con propuesta de ¿Fue país a bala? era capaz. ¿Fue a bala? No. En 2003, no. claro que fue a bala. Bueno, en 2003, 2003, pero fue, no la pelea entre ellos. Podemos sí. señalar. Claro, la diferencia es que ya no tenían que meter bala entre ellos. Metían bala a la gente. Caso a Mayapampa, 1997. ¿Quién fue el que se hizo cargo? ADN. MNR, NPR y UCS. Los cuatro estuvieron vinculados a la masacre de 20 mineros. Eso es la política convencional de los partidos. ¿Quién tiene el control de las armas? Así de sencillo. Queremos ver la política sana de estos partidos. ¿Acaso no apoyaron todos en un inicio, del 2003, cuando empezó la carnicería? En el Alto y costó 100 muertos. La guerra del agua. 68. 80. Se puede revisar el juicio que ha hecho Thomas Becker. Ya, pero no y, No, 80. Se habla de 80 y más de 150 heridos de bala. Entonces, si a ese tipo de política estamos hablando, pues es una política que yo creo que en Bolivia no es sana. Con el más. Necesitamos tener 200 muertos para empezar a discutir si la oposición tiene derecho a voz o no en este país. 100 sí, porque sí, el MAS tiene ¿El MAS no tiene 100 muertos? Tiene 100 muertos. Quisiera preguntar, ¿dónde el Estado con el gobierno del MAS ha generado una masacre? Eh, Mauricio, ¿vos tienes los datos, quisiera, por favor? Quisiera una, una, una masacre, una masacre como lo que ha sido el Alto, una masacre no como Vallepapa. No solo una, son más estratégicos. Meten en la junta, después ponen en, en Panduro, después meten bala. Bueno, bueno, eso se es denominaba masacre? Quisiera Por eso, no, no fue masacre, no fue una sola no, no, Hay muchas muertes No, no fue ¿o no, no, no fue una, una sola una, no, cosa, no. Fue una represión policial, una represión militar he no importa He dicho que no ha sido masacre ¿Cuál es la diferencia? En el uno tú tienes un aparato represivo Que ha hecho daño a la sociedad civil Y que hay que ver esos problemas Nadie va a decir que lo que has hecho en Pandura está bien Creo que lo de Pandura no está bien, lo de la Asunta tampoco está bien Pero una cosa es eso y otra cosa es una intención de agarrar, sacar militares y meter bala a las casas de las personas. Eso no lo ha hecho el movimiento socialismo. Quisiera que me mostraran un caso en el cual el ejército entró a casas y empezó a meter bala por llenar combustibles. En el que a una huelga de mineros mató a 20 personas en sus centros de trabajo. Muéstreme un caso en el más. Quisiera que me lo mostraran. ¿Ha habido represión? Ha habido represión. Ha habido cosas que se tienen que Aclarar, por supuesto ya. que sí, so, so, pero solo, esas para, solo, intenciones solo, solo, no solo, es del Solo para entender. Antes, antes, necesitamos, entender. Ir, necesitamos ir un breve corte que oh. ya nos están pidiendo y ahorita regresamos, por favor. <risa> Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, regresamos. Ahora sí, Mauricio, y también te exhorto a que comentes un poco también sí, de sí. los tres partidos. Sí, sí, Adelante. voy a de los tres. Uh -huh. eh, en realidad, La verdad, no hubo masacres, hubo asesinatos desde las fuerzas del Estado del MAS en La Junta, en Palmasol, en Panduro, en Caranavi, y a Jonathan Quispe también lo mató el Estado masista. Pero no fue una masacre. Está bien. Fueron varios asesinatos dispersos. Eh, me parece bien divertido. Angélica Ponce y Acuellar los acaban de votar del MAS. y Yo leí cómo lo votaron a Acuellar del MAS por ir en contra de Evo Morales. Gramsci estaba en desacuerdo con que los partidos políticos se basen en una. Eh, tengan como finalidad obediencia a un jefe. Eso lo calificaba como fascismo, justamente. Y eso es lo que ha pasado en el MAS. Insisto, Rebeca Delgado. Se, la, se le prohibió hablar prácticamente. ¿Por qué? Por ir en contra de Evo. Angélica, Ponce lo mismo. ¿Cuál lo mismo? Entonces, tampoco nos hagamos a los que no, en el MAS, nunca. Somos muy democráticos, porque no es cierto. Eh, hay que recordar, y, y aquí voy a enganchar con la oposición. Hay que recordar que el peronismo... Peronismo fue de la Rúa, de derecha. Peronismo fue Menem, de derecha. Peronismo fue Cristina, de izquierda. Entonces, ojo que el peronismo... Por mí, perfecto que el más vea el peronismo como ejemplo. <risa> Por mí, maravilloso. Eh, pero hay una reconfiguración del tablero político. Y, y, ¿Y qué quiere decir esto? Que en este momento, es ahora, tienen todo el 2003, se tiene todo el 2023, perdón, para formar partido, para crear partido, para que deje de ser juntucha, para que deje de ser eh, club de amigos de, de Carlos Mesa, club de amigos de Camacho, club de amigos de, de quien quiera. Es hora de formar partido. Para eso se necesita una ideología. Es cierto lo que dicen los. Y, y yo creo que la Comunidad Ciudadana necesita una ideología. Presenta algo interesante: unión. Justamente eh, Miguel Roca, que le dio un palo enorme a Camacho, como para no. Eh, decía que todas las votaciones de, de diputados y senadores importantes fueron siempre en línea en Comunidad Ciudadana. Muestran unión, pero no sé si es suficiente. Comunidad Ciudadana tiene que mostrar algo más que solo unión. Tiene que, tiene que demostrar propuesta, que es lo que dice Alem, totalmente cierto. No pueden crear parte, eh, agenda política. La comunidad ciudadana no puede crear agenda, agenda política y tiene que empezar a crear agenda política. Solo para terminar, el MAS es totalmente cierto. No tiene un conflicto ideológico, es decir, se pelean por pegas. Todos los beneficios que le dan a los mineros, no importa. Todos están de acuerdo en que se les dé beneficios a los mineros en contra del medio ambiente. Mueren paliris mientras mientras dan beneficios a los mineros eso no es un conflicto para el más no importa la informalidad no importa lo que importa son las pegas y justamente lo que no tiene que caer la comunidad ciudadana ni queremos ningún partido que quiera ser partido de verdad es justamente en esa prostitución del partido político de volverse solamente por pegas todos estamos de acuerdo con que con que se les dé a los auríferos un montón de beneficios total solamente contaminan el ambiente no importa pero pero el problema es cuando ya son pegas. Mm. Ahí es cuando el más está en conflicto. Y Comunidad Ciudadana ni ningún partido tiene que caer en eso. Eh, bueno, en honor a la verdad histórica, hubo una masacre en medio de los 14 años iniciales del movimiento socialismo, pero no fue a cargo del, del gobierno central. Fue en Pando en el 2008, eh, a cargo de paramilitares ¿no? que dispararon en contra de una población que estaba escapando, nadando en el río. Y, ajá, presumiblemente Leopoldo Fernández. Bueno, que esa fue una que murieron 11 personas también. A lo 17, que 17. 17 personas. Muchas gracias. Vamos con nuestro económetro de un minuto para unas últimas participaciones. Eh, estamos dejando un tema ahí esperándose que es el tema de las sequías que también es urgente hoy día han salido una serie de políticas desde el estado para intentar mitigar los efectos pero bueno habrá que analizar y también señalar y visibilizar porque realmente la gente del campo la está pasando bastante mal entonces bueno estaremos hablando de eso ya mañana un poco dejando o oh, eh, equilibrando las temáticas sociales y políticas vamos contigo Alem un minuto bajo cronómetro ya. A mí me encanta que el, la, el movimiento del socialismo siempre esté en contra de las clases medias. Los odian fantásticamente, yo no sé por qué, pese a que dicen que busquemos la armonía, busquemos la paz con la Pachamama y demás cosas, siempre están odiando a las clases medias. ¿Eso no genera más conflictos políticos que en vez de generar propuestas? Lo siguiente, no vivimos en un estado de dictadura, pero el gobierno del movimiento al socialismo tiene presos sindicales, persecuciones sindicales. ¿Eso qué es? ¿Y eso qué es? Si bien el ejército no sale a la cabeza del movimiento al socialismo o no da la autorización para generar matanzas, la policía de manera constante no tiene muertos. ¿La ineficiencia administrativa del Estado no genera más mujeres muertas en Bolivia? ¿Y eso qué es? aplaudamos entonces que no haya matanzas y aplaudamos que más mujeres mueren sin derecho a la justicia que deberían tener todos los días hoy nos duraba unos cuantos segundos seguro que estamos con un minuto ahí para ajustar ahí el cronómetro eh, vamos contigo javier tu minuto ya lo fundamental que, te, que nos deja la lección del paro es la fractura de la de cruceña. Y eso reconfigura el campo político en Santa Cruz y va a tener algunos efectos en el campo político nacional, pero con menor intensidad. Ahora, dicho eso, algo que quiero retomar de Mauricio que creo es muy importante. El separatismo cruceño es una ideología, una ideología de odio, pero pues es una ideología. El proceso de cambio es una ideología, es una ideología. Son elementos que estructuran, que generan propuestas y políticas de Estado para desarrollar. Defender los privilegios de la clase media, que es lo que hace Comunidad Ciudadana y todos los partidos que están vinculados ahí, no es una ideología, es solamente interés de clase. Para hacer un salto a la ideología, tendrían que creer en algo. Y la clase media boliviana no cree en nada. Defender a no, los no, sectores no, no sociales tenemos, no es a la No tenemos tiempo, Alem, perdón. Vamos a seguir con esta discusión después. Eh, quedaba bastante tiempo. Uh -huh. Vamos brevemente, dale, Mauricio. Sí, bueno. Eh, Cuidado cuidado, se enoje del Castillo, Quintana, de... pero es que Adriana Salvatierra, absolutamente toda, toda la cúpula de poder del movimiento del socialismo fuera de Choquehuanca y tal vez de Evo Morales, toditos son de clase media. Cuidado se enojen, ¿eh? Pero así, toditos, Carlos Romero, que tanto palo da, ¿qué es? Es proletario ahora. No, pues hay que ser serios. Eh, lo, me quedo un poco con lo que dije antes. Es hora de formar partido. Es hora de formar partido a partir de unión, a partir de no odio, a partir de no decirle croata a un boliviano, a partir de no decirle eh, indio. indio a un boliviano. bueno, Indio, es que indio despectivamente, como si fuera algo peyorativo, a un boliviano. Hay que dejar esas ideologías del odio justamente tanto de un lado como del otro, porque hay que ser honestos. Se alimentan del odio. Hoy día estamos sucintos, al parecer. Siempre que se quieren Yo pasar un sí, ¿no? poquito. <risa> Y bueno, para concluir, eh, José, por favor. Sí. Eh, punto número uno. Uh -huh. Mayor Estado es mayor capacidad represiva. Si no, preguntemos los 30.000 muertos en Argentina. Eso es institucionalidad. Eso es control absoluto del Estado. ¿Queremos Estado? Veamos los 6 millones de muertos en Alemania nazi. Veamos los 350.000 muertos por la dictadura franquista. Eso es institucionalidad. Eso es ejército que no tiene fisuras. Policía completamente eficiente. Órgano judicial... Pulcro. Eso es institucionalidad. El movimiento socialismo no va a jugar a esa institucionalidad. No es masacrador de este pueblo. Como lo ha hecho todos los gobiernos que lo preceden y la dictadura en la cual toda la oposición ha estado metida. Punto número dos. El MAS como partido no se sujeta a que uno le venda el partido al otro como lo hizo el MNR cuando Víctor Paz le vendió el partido a Gonzalo Sánchez de Lozada. Eso lo ha dicho Balcázar para empezar. Y segundo... Punto número dos, el MAS existe por una democracia sindical. El momento que el MAS empieza a fracturar su democracia sindical, va a tener muchos problemas. Pero eso no le ha pasado al MAS. El MAS son los sindicatos vuelto a poder. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los irreverentes y muchas gracias a todos los que nos han seguido. Estaremos siguiendo lo que pasa con el campo político boliviano en estas nuevas etapas, en estos nuevos momentos. Y también estaremos hablando de otros temas de la coyuntura nacional pues que ya también están presentes. Muy buenas noches, hasta mañana. Aquí ya, ya se rayan, gana, ya está. Se...